¿Se ve? ¿Se ve? Buena, cabro. Buena, cabro. Nuevo unboxing. ¿Tengo que aplaudir? Sí, me aplaudí nomás. Maravilloso tan Hay que darle otro aplauso a nosotros. <ríe> <ríe> bueno, cabro. Como ustedes pueden ver, hoy día vamos a hacer un unboxing de Galleta. Este paquete de Galleta. <ríe> La gente mira, vos de repente te champaña champanhe, yo veo es las tremendas galletas, weón. Intracular, son eh, bacanes, weón. Tenés que comerlas con la aspiradora al lado porque la weas suelta más polvo que. Sí, pero weón, esta cocainómano, pero... <risa> <risa> <Porque> <risa> aspirando <risa> después la weón. weón sí, te weón. Hay es que ser la mano, weón. ¿Cachai? Lo que no te lo comiste lo aspiráis. <risa> pero muy buena galleta, ya vamos a abrirla. ¿Tengo crambre, weón? No, claro, abrir vamos a abrir lo que está al bracito, que es. ¡Un paquete cayendo, <risa> Otro paquete cayendo. No, vamos a ver el álbum Que esta fue una promoción que encontré en Casa Mil, Tienda Club Que venía el álbum, del año pasado Ahí, ¿Sí? Después lo vamos a mostrar mejor el álbum Pero Raúl, este es el 2018 Ah verdad, Me ton, perdón, perdón, salió recién, salió recién, recién una, una promoción salió recién, eh, nos costó como 50 lucas, 50 lucas Porque viene el álbum con accesorios. horas, ¿cachai? Tengo que ver esos caderos, ya Creo que ni con 100 lucas te. No, de más. No más sobre. de 100 sobres. Porque lo que pusiste es mucho más de lo que te... Ah, yeah, yeah. <risa> sí, ya, ya. Así que ahora esta weá, me voy a contar cuántos sobres nos mandaron. Así que estreno, por favor. Ok. Pero cabro, cabro, esto, esto es súper nuevo. Esto es súper nuevo. ¿Súper? ¿no? <risa> Confirmado que el Raúl es fanboy de. de <risa> mi... Vamos a ver. Le compra toda la wea sí, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 25 5. Como ahí tenéis 25 más. Aquí hay 50 No, 25 50 y 50, 50 O sea, o 25 y no, 25, 25. 25. está que... Que la ¡Viene vacío, weón! ¡Viene <risa> vacío! ¡19! ¡Oh, me quedaron con sobre, weón! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19! ¡24 y 25 sobre vacío, weón! ¡Y 10, eh, mire, mire, 19! ¿Cuántos puntos se dio, hermano? ¿Me faltaron? ¡6! ¡No, weón! Eh, ¡7 me había vacío! Nos faltaron 7 sobres. Vamos a subir vamos a, a reclamar la Casa ¿Estamos Cruz. Vamos en este último minuto a quemar A quemar Casa Cruz, sí, weón. No puede ser que yo compresé 10 sobre, weón, bueno, y vengan 93. ¿Cierto? ¿Cómo van a venir 93? Nos faltaban 7, pues, weón. Ah, creo. Sí, este sobre viene. Vamos a abrir este menú. Vamos a abrir. ver trae. Vamos a ver, Para que se den cuenta que está completamente sellado, weón. Está completamente sellado, weón. Lo abrimos, weón, y nos viene. Oh! No nada. No hay nada, weón. Pedazo de álbum, weón. La acabo, wey. Si el álbum trae toda la hoja, weón. No sé, no 21, 22, 23, 24, 25, 25. No sé, ya, pico. Después vamos a ver esa weá. Vamos a abrir. ¿Qué, qué trae el sobre? Eh? El sobre trae. ¿eh? aquí adelante la va. 5 láminas y una carta. Yeah. ¿Ya? ¿Y la carta qué puede ser? Puede ser desde una nacionalidad hasta una ultra real, legendaria o lo que sea. Y creo que son desde Dominio hasta la edición de ese momento que era. O sea, ¿Es de, de, de este momento, perdón. De este momento. La nueva edición, hijos del sol. <risa> la, la, la, la última edición. Ah, que está, que ahí, no se salió. está ahí, está ahí. Mira, este es tu dragón Espectral, John D. Esto va a ser una de nomás, después lo vamos a, a andar a la mierda. ¿ya? Y la cartita. ¿A Martín le gusta esto, weón. <ríe> sí. Martín le gusta todo el mundo. ya. Primera cartita roja. ¿Cuánto vais a abrir? Todo, weón. ¿En video? Sí. No vamos a dar una, wea, a <ríe> <ríe> llamo, me a ganar ni nada, weón, esto. Te ya va como el al 50 o <ríe> en la carta nomás, weón. Hermano. Oh, weón, viene aquí. Viene. Dolve salvaje. Dos cartas de dominio. No, ah, no, ahí monito. te dije. Son de la, son de la primera cama de sobre, weón. Sería exactamente te... el mismo sobre. Esta fue un viaje al pasado, o sea, entonces estamos, estamos abriendo el esta presente. cosa en el presente. Te van a venir en la bolsa, weón. La cagó. La cago, wey. Alguien tiene la minita para cambiar, weón. O sea, solo recién esto es exclusivo, así que. ¿Quién es? No. Oh, oh. Uh, una brillante. Y también vienen el sobre el mismo sobre. Estamos abriendo esta hueá por las cartas. Sí, <risa> técnicamente. Estamos abriendo la hueá por las cartas, weón. Caballo, monstruo. de gran, las montañas. Oh, aquí, cambio, aquí cambio. Mira, un maloquio Mira. Oh, Y ese... Son los símbolos Diferentes. No. Y esto es una mierda. Una <risa> mierda. Una asquerosidad. Toma cada tres... cada uno. dos Tres, solo Uno diferente. Uno diferente. Igual. O sea, vamos a ver... Caballo, no, no sé. ¡Vamos! ¿Qué más viene? ¡Aquí! ¿Dónde voy? ¡Ahí no! Se repite Héctor, <ríe> El mismo... <risa> eh, ¡Falló la...! ¡Falló! ¡Falló! ¡Falló! ¡Croll! si ¿sí te está yendo el agua el video! <risa> ¡No! esto es Héctor, ¿Qué onda? ¡Un Claudio! ¡Mira! ¡Mira! ¡No lo mismo sobre! con lo que van! Vale? Sí. Si te dos pues no los ponen en el mazo... Sí. Sí, si con el picha, weón. Tengo como cinco malos que van... Vale? ¡Lo bueno es que la carta no se repite, weón. ¿no? Imagináis que se ritió las láminas y la carta? Estoy <risa> siendo rojita, weón. No, ¿Tenemos el mismo sobre. Tomate. hermano. El mismo sobre. Pedazo de un weón. Voy a pegar las mismas láminas en todo el lado. Voy a tirar una, weón. Esta wey buena, weón. Puro malo que en toda la. Toda Puro malo. <risa> toda la puzzle. <risa> a ya estamos viendo las pura cartas, ¿verdad? Sí, mira, ahí están las <risas> manos de los maloques. Sí. El... Re... Mira, te malo salido aquí en... en güey. Que la cagó? ¡Mira! Tu miras recién habilidad. ¿Y no te puede salir un malo aquí? ¿De, de más. ¿Para qué te forzas ahí en <risas> tu güey? ¿Sí? No, no, si estás... No es para mí, güey. Vente, <risas> yo tengo un mazo. <risas> yo tengo un mazo y yo tengo un más allá Vamos a mostrar todas la repetidas que no se vean. Esto que viene... Uhhh, que druida. ¿Qué dice? Hasta la fase final, cuando un aliado raza bárbaro, guerrero que controle cada daño al mazo castillo, tu ponente bota una carta. Mira, mazo bárbaro. Toma, el mismo maloque. <risa> el mismo, maloqueo, bueno. Ya, porque te salgan puros maloque aquí, weón. Encima, weón. Ojalá me saquen también maloque en carta, weón. Bueno. A ver quién es. Ah, esta bueno. este va Esta weón. Y también, ahora estuviera aún, weón. Bueno. Oye, bueno, que veas eso de unboxing, weón. Bueno? Nos mandamos, weón. Bueno. Vamos a llamar bueno, el, el unboxing failing. <risa> Estamos atrapados en un loop infinito, rehusarle las mismas cartas siempre. Weon, Kim Crimson, weon. Estamos en el 2018 ahí, ahí está el de ¿no? Estamos en el 2018, 2018, weón, bueno, sí. Es que, le, es que se reneció el líder <muchas> en el, el... el, opera, ¿no? el... <muchas> ¿Qué pasa cuando la gente viaja en el team? No lo hagan. ¿A su el mismo sobre, ¿no? La gente, no en el tiempo, se me... es que estos son los bugs de la matriz, ¿cachai? Son los mismos, son los mismos sobre, wean bueno. <risa> ¡Caballo! ¡Y! ¿tarta. ¿Son puros de Action Mundi? No, se supone que debería venir... ¡Mira! ¡Un sobre diferente, weón. Buen. Ah, <ríe> oh, bueno, <tose> ¡Un Vulcano, qué... el Kid Balan, elefante, Cargalefante, y juego de pelota. Pelota, pelota, mi ¿no? pelota. Digamos esta wean que es llena Trabajo yo. una visitas, con 500 horas no vamos a completar el algún... álbum. Mira, de nuevo, weón. Oh, esta weá... ¿Tú crees que... Saint Germain, esa weá? La maldición Mago... se rompió. No. No. <risa> en algún momento voy a tendré que <risa> repetirme. ¿no? Sí. Otra vez es lo más fuerte. Si nos salvamos terreno en esta weá, va a ser bacán, weón. Pero hasta ahora lo veo complicado. Y esto es diferente también, mira. malo que? No. Ya hay un camasot Ya, bueno, chulo. Vamos bueno, a un poco la cámara, me más céntimos. Hermano, son. ¿Para? ¿Cuánto? ¡Ah, conches, me estero. ¿Qué weá? ¿Cuánto me costó? No, no, yo digo que el video con weón abriendo 100. 100 sobre iguales. Sí. <risa> oh, diferente, no, Mira a mirar máscara de hierro. Esto viene. El... ¡Uh, una burla, era. Esto es como el, el equivalente. equivalente como a la gente que se compra los 8 displays. Está todo el rato abriendo y todo, exactamente. Pero como esta es la versión pobre. Sí, <risa> exactamente, Esa es la, es la esta es la versión pobre. Esta es la versión que cansado no hay una oferta, weón. Y una misma, o sea, ahora, uh, justo uh, ahora, uh, exactamente, uh, en el presente. Que no importante, en la lo importante. Mira, de nuevo, no se repitió la ¡Uh! ¿Sí? ¡Salió una holográfica, weón. ¡Uh! Aquí la Imperialis. Y una weón. ¿no? <risa> <risa> Estos fueron herdeando las la chacas de la mina la madre, sí. Fácil, weón, que tiene que abrir la 100. <risa> Metamorfismo, esta que no me conserva ¿No y. Ah no, aquí se empezó a repetir. <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> Mientras <susurra> sería fix this A ver. ¿Qué tenemos aquí? No sé, ya voy a dejarlo así. Después lo vemos, después lo vemos. Después le hacemos un, un, un update. Sole diferente. Mira un caín. Un caín y. Caín es de Lego gótico. Sí. De La que edición que no ha salido. Que no ha salido exactamente. ¿Qué onda? Oye, el, el spoiler aquí, eh, qué chucha. Mita leyenda, fix this Fix this <risa> <risa> <risa> Después vamos a mostrar Cuántas completamos Pero, afuera. Echar el afuera, fuera, fuera, fuera, fuera, ¡Fuera! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Mira! Me salió una carta de... Esto, afuera, afuera, afuera. Esto es como una combinación de los otros dos sobre el Castillo Bran, Maloquio, esas cuestiones Y me salió una carta de contraataque, Ataque, ¡Mira! Me salió una carta de contraataque. Una mierda de contraataque, pero me salió una carta de contraataque. Pero no podía jugarla, ¿no? Todavía, Hasta. Puedo jugarla hasta el 31 de. Ah, chucha, de verdad marzo. que. Va a ir a corriendo a jugarla, weón. Pero esto, si este no sé si. Ah, ¿verdad? No que se, que va, <risas> se va, Se el próximo año, weón. ¿Cómo tan wea? ¿Cómo te saco, weón? Por la chucha, weón. Perdóname usted. ¿Diferente? No, igual. Si sí, no, los fui diferentes. No hay esa wea que. Sí, pero mira, el resto. Estoy este de dragón, estoy de puerta de perla, Lorenzo Meyer, pero para ya, hacer ya, su ya, guandado, ya. El guandado es de. Maximum. Salió en. Esto salió en diciembre la dirección. Por favor? <risa> <risa> <risa> ya, ¿Dónde están la ultra reales? Eh? Eh, oh. Nada. No? ¿Cómo se llama cuando. Fly lag cuando voláis jet lag, la, jet, jet lag, lag. Es como jet. time lag ahora. Time lag, exactamente después de viajar en el futuro. Bueno, oh, okay. ¿qué de sabes, oh, <risa> <wey, wey. risa> oh, no sale ni una hueá buena. A ver, qué viene, oh. se sí, está como, como, está como, ya, un poco pico. Fuerzas de pico, caballo. Vamos a hacer una, una, una, una infografía de este video. ¿Cuál es la palabra más, más dicha? Pico, <risa> yo no lo he dicho. ¿Cómo que no? No. No. Me está diciendo acá esto, Bueno Mira, esta cara salió media rara, mirá. <risa> <risa> sí, salió rara, sí. Mira, mira, mirá, así. Y... Bueno, mierda, por lo menos. Así que ahí justo cerró el sol y se les fue la carta real Toma esto. Ah, esta está marcada, no la voy a usar. No. Ah, GG Wolflex Voy a llamar a fan... Juanito GML. Juanito estoy weón. A todos le tenéis tres cartas reales. Tres cartas reales. ¿Cuántos soles esto? ¿Cuántas las cartas, pues, <risa> Ah, me voy a ir a la mierda. A ver, no, una, pues si cuenta estas cartas, weón. Estas cartas, si viene una por sobre, Guadán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Yo 25, 26 sobre. ¿Y el segundo lo que te salgo. segundo hora en la herida. Ya, pues maloquio, Guadán. ¿no? El maloquio, okay, Guadán. Está los maloquios, me corto un coco. Mentira, esa va a, a ver, puede salir el karma? Y eh, también cualquier carta desde, desde Dominio hasta Hijo del Sol, que la nueva edición de mi <risa> Hay que recalcar que este es el 2018 Exactamente, que la nueva edición de mi Toma. Mira tu carta, ¿por qué, Héctor? Wow. Alan Quag mayer Más rápido, Raúl Mira, la segunda carta contra ataque En su ya mismo sobre <risa> ya, pues bueno, el. Ya me hubiera en la ultra real, la ultra real. ¿Puedo hacer el ultra real aquí? ¿Estamos más sobre con display. De aquí en adelante vaya, no. vaya a dividir la, el video en dos y en un lado vaya a poner a. Vaya a ponerte así jugando Overwatch y en el otro. Exactamente. Abriendo la, la web. La gente no sabe qué. caso? Terrible fake la web. Mira, no. man capaz Un coreanito jugando. Exactamente, como recordáis, o sea, que fue recientemente este, en este año, la gente jugaba Fortnite pero no jugaba Fortnite. Ah. Se ponía como que estaba jugando Fortnite y el stream era de otro weón. Pero <risa> Fortnite es de, 2016, de este año. sí pues de este año. sí sí bueno menos, Acuérdate que si va, a salir, va a salir en YouTube Rewind, weón. <risa> trust me, weón, trust me, weón. YouTube Rewind este año va a ser Fortnite. No sé por qué, por qué, no sé por qué me dice que iba a salir Will Smith, güey, no, no sé por qué no, se, no sé, güey, no sé Una vez que me tinca que iba a salir Will Smith, güey Una güey, por alguna razón, así Así como Voy a juntar todas tus tu laminita, Ro, que está como la cagada <risa> Esta era tu pega, <risa> Shit. Me pillaron Oh, mira esa otra uh, no, no, no, no, no, no, no. Yo tengo esa Tengo la cagada, perdón ¡Caballo! ¡Miraculum! ¿Miraculum? ¿Miraculum? <risas> ¡Milagro! Pues, ¿Qué onda? Ah, ¡Qué guay! Eso es acoso, ¿no? Acoso, exactamente. ¡Ah! ¡Uh! Buena, buena. Mal presagio. ¿Qué haces? Mira la mano de tu ponente, elige de ahí una carta de, de dos o menos, que no sea ahora tu ponente descarta esa carta. ¿Cuánto pide? 2. me, me, me. Bueno, mirai la, la mano de tu ponente. Exactamente. Ganancia. ganancia si lo jugara ahí gratis ¿De alguna forma tiene que hacer eso? Petazo, no la misma carta, me salió la misma carta repetida ¡Que venía tres láminas, weón! ¡Vamos <risa> <risa> oh, de mal en peor en esta playa! <risa> ¿No Están empezando a salir cartas a Pokémon y la weón de repente mira de verdad era, weón <risa> Best of Boxing, weón Aquí está las 5, weón está rindiendo esta Mira el trimejito weon Te voy a utilizar esa carta Al meta metactor, obviamente ¿eh? ah, el meta actual, claro. Me decía que se va a esa carta Así que no hay que preocuparse de que vamos a trimejitos para rato sí, Ay, esto, tío. Tío. Me gusta la wea, yo dije Ah, voy a ordenar carta por laminita por laminita, Pero me fui la mierda weón. Sí, me mataste mucho wea. Tampoco es que me la dejé muy fácil weon Cuando me tenéis toda la wea <ríe> Ya weon, pues, tenéis que estar atento weon Atento a qué, weon? No sé, pues Mercurio. Pero está atento. atento. Que la ansiedad te ataque, Exactamente. Un ¡Ah! mercurio. Qué ancarita sobre todo vagina, weón. ¡Ja, uy ven la weón! ¡Puto salió spoiler, weón! Bueno. ¡Ok, Diana! ¿Ese no te sirve? Mm, no. ¿En el Meta -tool? ¿En el Meta Ah, sí, pues un Meta Actual. Voy a este elemental Con la carta nueva, de Camasot. Con <ríe> la carta nueva, Doctor bueno. ¿No Real. ¡Mira! Vete calmado, te di la última 5 a hacer si el mismo sobre. Ah, no, no, es el mismo sobre <risa> Toma ahí está <risa> Ahí está tu lámina no, Uh, qué no, no, no, no, Yo le daría dislike. no, no, leyenda, no, no, no, ¿Puedo pegar tres de estas una al lado a la otra como para hacer la estrella que.. el thumbnail, weón? Sufriendo, weón. para qué sufrir de más. vez demás. Estaba desarrollado eso. Sabes que vamos a hacer, vamos a pegar cada lámina donde corresponde igual, weón. Vamos a taquear las láminas, weón. Dale, por ¿Pero viste? Son puras cartas de Simon. Nenno. No, no. Ya, pero todavía podemos soñar que va a salir del doctor real. Son 100 sobres, weón. Bueno? O sea, perdón, son 93 sobres. Mira otra logográfica. No, no, no, no de. Ah, mira, ah, mira. La misma, weón. La no voy a, a ¿Llegó a... <risa> Martín ahí? ¿eh? No sé. Tiene que tocar la cocina, así que. Vamos no sé. en 18 minutos, saliendo sobres. Ah. No voy a decir nada, weón. Bueno. Otro malo que Contenido. ¿Puedo pedir que no salgan los créditos de este video? Ah, <risa> te voy a poner, es este video? Nah, no, no, no he editado este video? Si me deja editarlo, a mí lo voy a editar en powerpoint <risa> no, La voy a probar Me va a quedar <risa> servirle pulento. No sale nada, no sale nada bueno <risa> <risa> uh, el mismo suelo, sí, pero Mira, vienen palabras, que a mierda Te bueno, bueno, ¿eh? ¿Quién hizo esta mierda? Ver. De repente salen 3, de repente sale 7, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, si se 1, dice No 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, estos 23 sobre, Como 23 delfines muertos después de <risa> toda esta de basura. Mismo sobre, como. Sí, está cómodo. Está cómodo. No nosotros, güey. Está bien cómodo. Una cómoda, cómoda de ciudad cómoda. Exactamente. ¿Qué hago, Ron? El Maloki. <risa> no, no sale. No sale el Maloki. ¿Vos me salvas no. muy bien? ¿Qué? No, me. ¿Vos no, sigue yo? ¿Qué? qué? Mira, mira, mira, mira. Uh, Martín like this. Martícula. Martín is not here. ¿no? ¿Saben? Toda la carta. El otro día abrí una weá de uno de los nuevos Pan de ¿Sí? Me salieron como tres cartas más Martín. Carta que quería yo. Cero. Esta weá ¿viste? Son la misma. Weá. Tenemos que ir al proceso de dibujo solamente. Ah. ah, ya. Ah, ya. Yo pensé que era nivel, ¿viste? Y como empezar el dibujo, como terminar el dibujo. Ah. Tiene mucho sentido. Esto, ¿Esto es como veo un display de de Period, weón, en Brasil Reales. Si le pego la lámina del Maloquia a una carta. Si ¿Sí me como maloquia. ¿Sí las palmetas ¡Uh! uh! Y leyendas. Uh, uh. El sobre también no, no está repetido, pero está bueno mm. Podría ser, pod podría haber hecho de que el sobre que salga con holográfica de, de lámina también salga una holográfica de. Ultra mega carga la wea. Sí, weón. Un mm, flama. flama. Me <risa> compren, la cara no se compren esta bueno. <risa> wea. No compré, weón. No, le no, no compré esta vaca de izquierda. Compraste esta weón por puro maloquio, ¿verdad? Exactamente. El karma. El karma. El júpiter, te puede salir júpiter, Sí Si, sí. también uh, te puede salir júpiter. Saliría hasta ahí, sí, la nueva edición de mi y, y no Regina Ahí Pero, está muy maloquio, ¿no? Pegáselo. Pegáselo, <risa> la weón. <hueá, risa> ¿Sabes casa haces un maloquio, Bueno, sí, no bueno, si ustedes, cabrón quieren jugar, o sea, si aceptan su, su amigo corazón? que quieren jugar con ficha, eh, pueden pegarle la weá y jugar con ficha. Follow your dreams. Let your dreams come true. Este, este unboxing te va a poner shitposting. Shitposting. Shitposting, eso lo va a hacer. Fishing. No. <risa> ¿Fishing? ¿Por qué? No estamos <risa> <Vaya risa> a poner un link a... Ah, Para pa la weá <risa> sin dibujar su... Mira, no me lo digo. Ron Mal, para Ronaldo su o sea, laminito. exactamente. no, se lo ha online, mente, weón. Bueno, entonces que me meten el <risa> para descargar la imagen, Cortarla cortar y pegarle un stick fix, weón. Me de siento estafado. Bueno, tú deberías sentirte estafado, weón. Bueno, me lo compré, una o sea, recién a 100 horas 5 lucas, weón. Como juntando guapas el cartón por cartón, ¿o exactamente. Así? O sea, la octava menor, mismo sobre con otro bloqueo. Te me voy a contar cuántos bloques salieron, ¿no? weón. <risa> <risa> Expectativas, realidad. Buenas buenas la, la, la milita, ¿no? Ya, pero como van a salir una ultra real, weón. Esta y corno. Y el sobre es el mismo, weón. Pugona <risa> <risa> <risa> la weón es <risa> trágico, oh, <mi> cama, bueno. <risa> No vean este video, cabrón. Sálvense la baja ¿no? El <risa> ¿Sí? mismo sobre, güey bueno no. ¿Te la ¿No la cagas? No de esta weá. Mira, arriba va los 50 tronos voladores. Alí va a bailar 50 tronos voladores, wey. Esa <risa> weá no entendí, wey. Alí va a bailar 50 tronos voladores. Que wey. Qué buena película. Qué buena película. <risa> Próximamente su cine con Google Smith. <ríe> Mira, Martín, te gusta esto nuevo, Otro no, bloque, bueno Otro malo. Si no fuera porque van a salir el próximo año. Exactamente. Tienen harto vida, por tanto, ya. Yo voy a poner en la descripción de este video que esto es un video más de shitposting posting de que. Seriamente, así que. Para que no se den la paja. ¿Sabes que vamos a hacer? Si no sale alguna gua buena, vamos a poner timestamp. ¿Quieres ver la hueá buena? Aquí. Aquí está. Un sobre sin lámina. Ella, <ríe> sí, al, principio. al principio. Highlight, <ríe> highlight, <ríe> Uh, mira, creo para atrás. Yeah. Mira, yeah. yeah, yeah. uh. Hoy esta debería salir en. Sí, bro. 50 sobres de lámina. No, 100. 100. 100. 100. Sobres de lámina. Miren, sí, la... este el de Steve Sombra y mira, güey, mira. Por sea, esto vale, vale, vale bueno, esta va vale. 100, me voy a valer. 100 de hueá, te comprar Exactamente, 100. ¿Y cuánto sale la llegado a hueá eh, No sé, me costó todo 5 lucas. Son <risa> un paquete. Sí, mire. Sí. Mira, <risa> Mi no... mira esta está la que mira, ahí. El holográfico está atrás, después viene el, el dibujo, el borde y, y la borde. productora. Tiene más capas que cebolla, weón. Bueno. Más capas que Shrek. No. La nueva película de Dreamworks. <risa> <risa> <risa> Te fuiste mucho para atrás, parece, No, para nada. Nos quedan como 25 sobre. mí <risa> <risa> <risa> <risa> oh, Mira, este, este, viene, este viene gordito, weón. <risa> gordito, pura lámina. ¿La cagó? Miren, <risa> como 10 láminas, weón. 2 sobre <risa> seguido, weón. Ahí está. Ok, si, mira, tiene láminas delante, weón. Viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 láminas, weón. Y una mierda. <ríe> Yo creo que en todo caso, de contar la mina de que tengo, de más completo la zona, weón. <ríe> <ríe> uh, Me agarré al güey ¿es <ríe> serio? A ver, se lo he Ah, oh, Tin tin tin Después de 75 mil puro malo aquí Buen, mira ¿Loc? Octavio, weón Esa es mega real, weón Si ¿Sí es mega real, weón No, ultra real No, pues mega real Mega real Mientras esta leada está en juego Si todo el lados de control una raza y héroes Puede la leada un adicional Una vez por turno Puede pagar un honor Para que esta leada Pese a la Hasta la racional Cualquier jugador puede activar Esta habilidad Qué lástima que Esto le queda una de todavía Le queda un año y medio No, bueno tu madre, la calle! Güey. ¿Qué te pasó? A ver, y cuando pico sobre el clip. Ay, ay, ay. Ah, no, me dieron el reflejo a la carta y dije que había salido a buscar esta, weón. La peor, weón. Puta, weón. Claro, se viene mazo sobre el mito leyendo. No te alcanzas el logro, De más es que sí. Me comprar un pack de superación de. ¿De qué? ¿De 5 lucas en el gano? ¿De lo antiguo? Mm, todavía sí? <risa> Todavía se puede. Todavía está. ¡Oh! Salió otra. Ru... ¡Sirgala! ¡Oh! ¿Sirgola? Buena, ¿Sirgola? buena, ¿Solo? buena, buena. No sé qué es eso, weón. No acuerdo, están. Solo Dios sabe. Porque eh, no salió esta caja todavía. ¿no? Exactamente, ¿verdad? eso no salió. Esto es bueno? weón Exclusivo. Aquí viene otro otro oro, weón ¿No? A ver. Oh, buena, otro oro, ah. weón Este está como, ¿really? Mi corazón, hermano. Mi ¿Y es tu corazón? me abrí los ojos como las pelotas, bueno, güey. Ya. que me gusta? Otro Claudio viene. ¿sí? Y tiene la misma Ah, no, está diferente. Mira, ahí está el primero. Ahí está el primero. ¿no? El único que te salió, weón. El único que te salió. va a tener la baja completa, por lo menos. Por lo menos. Ah, otro Claudio. Pero Claudio y... los tres. Pompeyo. Uy, bueno. Oh. Vamos te que bueno está, güey? Oh. a tener que sacar a. ¡Me muero esta, weón! Ya, ya llegaron a la media hora, weón. Perfecto. No creo que, que gente soporte media hora de ti abriendo. Abriendo paquete, weón. ¡Oh, mira! Para hacer <ríe> A la, mierda eso, de la No, carta. no, negromancia, weón, mira. uh, uh Negromancia fichita Pichita 28 horas, o sea. 28 wey, horas. 10 horas después. Esta es la verdadera película, weón. Es como el danger challenge. ¿Qué, el qué? Pero al revés. ¿El Danger Challenge? Danger, Danger. Into the Danger Zone. Oh. La nueva película de Tom Cruise. <risa> <risa> Top, Gun. Top Gun, eso Top sí. Gun. Le, <risa> <risa> Próximamente, bueno. Mira, ahí tenía me, otra. un gran... cuerno, me, <risa> me quedaron. <risa> ¡Ja, <risa> ja, uh, puta la wea en tu fin! ¡La cagaste, weón! ¡Puta la wea! ¡Manito, qué onda! ¡Oh! Uh, ¡Oh! Uh, ¡Y en esa no es la misma, No, ¡No era? Era? no es la misma, weón! ¡Ah, no te he contestado! Vamos a ver, Espartacus. Entre usted, entonces, Gina de Portugal, si duro le agarra ese Guerrero, entró el juego bajo tu control de turno, puedes robar dos cartas. Fea la wea de discusión, pero. <risa> fea. Una. <risa> Me salió una mira, dos me carreo, dos me Es como Gros. Pero así 1 2 3 4. Ah, guardo, Y ahí se retoma el tiempo, ¿viste? 6 7 8. se está grabando, weón Ya, tú me, no, no pa ya, huevón. Ya queda un sore. 30 segundos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Bódica! Bárbara. Fuera te del control, le de va a agarrar control, agarran uno, en la fuerza, ¿Contregun? te controles el te y mucho el momento. Para el pero que igual está medio débil, está medio débil. <risa> recordemos, recordemos, 2018. Estamos en 2018, porque dice que recordemos 2018, ¿tú? Estamos en 2018. ¿Tú, ¿tú, qué decir 2018. Puta madre. Eh? <risa> y te han salido, pular real de aquel imperial. ¿Por igual de aquel imperial, sí. pues. Que les, les sobran estas cartas de NFL. Pero no les sobran maloquios, pues. No, porque no, porque que le sobran maloquios. Bueno? bueno, la gente que vende cartas ahora está dando los maloquios. Bueno? Porque sacaron los maloquios promocionales con chetumadre. Esta <¿tú> es la cartita. <ríe> Sacaba pues maloquios promocionales en Rawls 2018. Sí, pues, si bueno. Sí, pues, ah, sí pues, sí, pues, sí, pues, sí, pues, sí. El pack nuevo de Hijos del Sol, pack weón. Bueno. El pack nuevo, se viene el pack nuevo. De Hijos... O sea, ya estaría el pack de Hijos del Sol. Viene con un maloquio, cabrón. Cómprelo. Mmm. En su tienda favorita. <risa> con todo el cuidado, weón. No. El <risa> mismo sobre, weón. Esto fue que descarta, Nos quedan por fin 5 o 6 sobre. Me la cagarra, osculio. Esta weón, yo no la voy a editar weón. Voy a, <risa> a ponerla así como Está y en shit video. shit video, shit posting. Uglies. Te salieron las 3, weón. <risa> las 3, Uglies, weón. Ahora podía hacerte el mazo sombra. Hermano sombra, weón. Te salió una, weón. Te salió una. Uy, me la hice! ¡Oh, me la weón! Esta buena recompensa, weón, qué buena que viva esta guata tan chueta, weón. hay que cansas la risa, weón. Conche, tu ma ¿Qué economía más? Creo que salió buena también, No, Está cómodo, güey. No tiene seguro Puta la No dice entre medio de los sobres, este wea no puede traer lámina, weón. Puede <risa> no contener nada. Puede no contener lámina, weón. Uh, uh, mal contenido, weón. Otra de aquel empiezo. Y, mira. Esa, esa no la tenía. No, no la tengo. El conté ya todo sale el de, de O sea, perdón, se lo he pasado nomás. Sí. Nos quedan dos sobres y el sueño de la ultra real se nos va. Se nos va yendo. Se va, se va, se va, se va, se va. Pero tenemos. Oh, okay. Se va la vida, se va. Ah, no me como bueno, cómo sigue la nación. Pero se va. Bueno, cabrón, llegamos al final del unboxing: 33 minutos con 20 segundos el último sobre. Aunque en el caso de mí me dé de, me besito este sobre. Ah. No, es buena, no es buena, no es buena No, no es buena No, Es cuando labraba. No es buena, claro, no, <risa> no, es buena viene con, ah, no Viene con más láminas. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, viene con cinco láminas, chicha. Um. Este creo que no salió, bueno. El último era el único diferente. Exacto. Y la carta. Ex acuminimbus. Bueno, cabrón, eso fue el unboxing de mierda. <risa> esta Unboxing de mierda. Tírame las cartas reales, por favor. Toda esa. Toda esa. Una aquí, Vitamoya. Pero tenéis que mostrarla, pues. Exactamente. Salió, esta fue lo, lo único que salió no. decente: Spartacus, Octavio, Marco Antonio, Bócica, Cleopatra, Bosque Druida, Burla, Malpresaje, Uro César y Uremos. Y esto Para fue... él me ha costado 5 lucas No lo valió <risa> No lo valió, sí exactamente, pero fue entretenido <risa> bueno, bueno cabros, esto fue todo Ahora se viene, o sea el siguiente video se viene si Cada vez que digo eso hay que no lo voy a hacer Lo, lo voy a poner en orden diferente Bueno después de este video cabros viene No entendí La gente me no. casi entendió Viene un display de furia que ojalá no salga un maloque? Un Maloki, exactamente. ¿Sale maloque okay. ahí? No. La <risa> <risa> puta. <risa> Qué madre. Ya he echado caro. Después vamos a mostrarle si completamos la 1 o no. Nos vemos. No ya lo completamos.